Módulo académico de aprendizaje Lengua materna Unidad didáctica 1 Dado que el enfoque de formación de la institución universitaria Pascual Bravo se erige desde el enfoque de formación basado en competencias, la enseñanza y el aprendizaje formal de la lengua se vuelve un asunto pragmático, es decir, un asunto que le aporta al proceso de actuación integral en el que se halla el individuo. Así pues, el aprendizaje formal de la lengua materna abandona la formación tradicional y prescriptiva que le han identificado para convertirse en una apuesta formativa definida desde el enfoque funcional y comunicativo. Es por esto que esta unidad didáctica se privilegiarán las competencias en contexto a partir del empleo de situaciones comunicativas que demanden una actuación integral de la lengua. Teniendo en cuenta lo anterior, en esta unidad didáctica se hace énfasis en los niveles de estructuración textual, las tipologías textuales, las propiedades del texto, los textos académicos, entre otros aspectos relativos al estudio del discurso oral y escrito. Este soporte teórico estará dado en gran medida por el estudio de casos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 La metodología que direcciona esta unidad didáctica es el estudio de caso, la cual le permitirá tomar decisiones sobre la adecuación de los diversos registros comunicativos en relación a las funciones del lenguaje, la intencionalidad y contextos comunicativos y las estructuras textuales requeridas.